¿Dónde estás, está luna? Que no te veo. Hoy solo veo una estrella. Pero aparece, por favor, porque sin luna no hay cielo. Mirando al cielo fijamente, Solo veía una estrella, creo que era la más bella. De cuna escribí una canción, donde hablaba con mucha pasión. Estaba en la orilla del mar, y de pronto comencé a cantar. ¿Dónde está la la la la si no te veo, hoy solo veo una estrella. Pero aparece por favor, porque sin luna no hay cielo. Cerré mis ojos de nuevo y los abrí, y allí lejos en el horizonte. Veía siluetas de montes sin ti, de repente y bella apareció, ella Emotion. No era la luna, era tú de bien peinada y muy elegante Emotion. Escuché tu corazón que me llamaba me enamoré y conocí tus almohadas, donde estas lunas que no te ven, hoy solo veo una estrella, porque sin luna no hay cielo.